Nos encontramos en los Maizales de América, en la carretera 80. Estamos solos. Bueno, está Huesito. Saluda, Huesito. Hola. ¿Qué nos pasará? ¡A jugar! Vamos a ver... estamos en nuestra gasolinera y parece que trabajamos aquí bueno una escoba eh, eh se coge que pasa aquí y esto Bah, hace tiempo que tenía que haber arreglado la luz. Ay, es que esto me suena de otro juego. Va, mira. Ah Contra que, que, que rápido va esto. Creo que debería limpiar esto. Tiene que haber más manchas por ahí. Y esto, para ese tomate. Bah. Vale hay más, si sí, mira aquí bueno creo que esto es todo vamos a soltar la la escoba Nadie, Dios, me deslumbra. Ostras, es sangre. ¿Qué demonios? Si no hay nadie aquí, es sangre. ¿Para qué hago? teléfono no miraos ni lo caes en esa puerta qué, es? ¿Qué era eso Ya ¡Oh! Se ha roto la luz, pero aquí hay algo. Malumbra. ¡Ey! Una linterna y rastros de sangre. Tendré que mirar dónde van los rastros. Dios, los maizales. Dios, te parece a la verdad, porque yo de crío he pasado por, por sitios así, de maizales, de esto y es lo mismo. Eh Allí se ven unas luces. ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Un espectáculo! Puta calavera de... de cabra o de algo de eso, de... Ah mira aquí hay letras Los huesos perdidos deberán ser cogidos o no sé qué otra vez más eh, aquí más Todos sus fantasmas están por ahí y los necesito o algo así la muñeca bailará cuando se tire de las cuerdas Y no sé qué, de un nuevo cuerpo, un nuevo mundo o algo, yo qué sé. ¿La piedra esta, hostia, me recuerda a lo de la bruja de Bled. Y a esos ojos. Los ojos no, parece como.. Vámonos. Vámonos de aquí, que me parece que aquí no hacemos ya más nada. ¡Ya! ¿Sí? es ¿Sí? ¿Sí? ¡Por ahí ha ido arrastando algo! Se oye detrás algo pero no puedo pasar como no miramos hacia los dos lados a ver qué puede pasar pa, pa, pa, pa, para que me meteré yo en este juego estando el mario 3 y cosas de esas en cachis Voy a la tienda a ver. ¿Qué ha pasado? Una calavera. Y el coche. Vámonos vamos a seguir el coche a ver si se ha parado ahí más adelante oh, oh, oh. ¿dónde voy a llegar? ¿por aquí? No. ¡ah! No ¿ya está? se ha apagado hasta la linterna Ah, mira, una calavera ¡Ostras, se pueden coger! ¿Habrá más? Oh, no Está lejos ¡Fu, fu, fu, fu, fu, fu! Yo he visto otra calavera antes Entonces hay que recogerla ¿Y por qué las calaveras y los otros huesos? un bulto mira un compañero vamos a ver la calavera aquella que hemos visto y vamos a ver las otras habitaciones estamos por aquí lo que me toca limpiar todo eso que es lo peor vamos a estar aquí oh mira no, está dejando calaveras por todos los sitios Está cerrado Se oye correr un bicho o, o un... ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Ey! Ahí he visto las manos Está el bicho por ahí Le digo bicho porque no sé lo que es Seguramente a la vez un pentáculo tiene que ser un demonio o algo de eso. Habrá alguna calavera por aquí antes de irnos. No, no veo nada. ¡Ostia! ¿Acá desapareció todo? ¿Por dónde hemos ido? Vamos a ver aquí al lado. ¡Ah! Menos mal que no la he puesto en una olla y para hacer sopa. ¡Yo! La mano del bicharraco. Por aquí nada más. He visto que fuera había otro edificio. Por aquí no. Aquí está ni moto, espera por el otro lado ostra, otra otra otra otra no da mucho miedo pero ¡Ah! si pues se apagar la luz no da mucho miedo pero está entretenido quiere darte como algún susto aquí está lo que veía yo antes la ah, mira, estamos aquí ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Ah! ¡Otra calavera! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Aquí estaba la... Está todo cerrado. ¡Ostras! ¡Un láser! Como en las discotecas de antes. ¡Ostras! Dios, cada vez más grande. ¿Hasta dónde llega? Si esto lo, lo va a ver hasta desde donde. Vaya. ¡Qué, qué guapo! cuerpo, con calaveras vámonos de aquí no puedo coger más calaveras no vámonos ay, ay, que nos miran pero no nos ataca ah, corre corre que yo ¡Vamos! ¡La moto! ¿Podemos coger la moto? ¡Eh! ¡Ostras, que eso! ¡Yosa! ¡Qué guapada! ¡Hemos invocado una especie de diablo! Y las sombras... ...atravesaron a través del mundo cargando, metiendo a la humanidad en, en un fuego purificante y vivieron cosas y, y yo qué sé algo ha pasado por la humanidad que no la hemos cargado, por capullo bueno, tengo que valorar el juego genial, genial, de 9 de 9 y de 9, es buenísimo, da un par de sustos que te desanima, pero no, no es de susto el juego es de miedo, es de poner los pelos de punta porque la sensación de que están metidos en algo de magia negra es alucinante. Así que bueno, con este juego que, que ha sido genial. O sea, no han utilizado a nosotros para crear al demonio ese. No sé por qué nos ha tocado la China. Si no, el juego sería en otro lado. Eh, me despido y espero que antes de que acabe Halloween saquen más juegos. ¡Hasta la próxima!